El séptimo día, Dios mío, me tengo que ir preparando para abrir todos mis regalos. ¡Ay! Hablando de regalos, esta cajita, el dibujo es un regalito. ¡Ay, Dios mío, Santa! ¡Ay, esta crema a mí me gusta cantidad! Es de la Perry y es también una crema Lux Ice Cream. Es decir, que estoy arrugada, arruga, arruga. ¿Y tú? ¡Vete a ver el video nuevo! Porque qué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 Recordate que te suscribas a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente Para que abajo. así que corre, corre a suscribirte. ¡Ah! Y también tengo TikTok Lo que nunca me lo ponen, mis amores En el video de hoy Ay, Dios mío, se me está quemando el mundo Que caliente tan <risa> Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo Algo nunca antes visto en este canal Voy a estar haciendo Mi primer video reacción Si me queda bueno Y si a ustedes les gusta, déjenme abajo en los comentarios comentarios qué otro video reacción les gustaría que yo hiciera es mi primera vez así que ténganme paciencia mis amores vamos a estar reaccionando a mi primer video de youtube no les puedo ni explicar cómo yo hice ese video O sea, ese video tiene 5 años, si no mal recuerdo Se publicó la primera vez en septiembre 18 del 2017 Hace 1500 años atrás Así que nada, vamos a darle play a la computadora Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila No mal, hola YouTube, bienvenidos al mundo de... Lo único que se me ha quedado es el de o. menos mal que más nada Ay no, miren la intro, miren la intro esta Ay, Hoy no, les quiero me presentar me. mis esenciales para irme de crucero. Ay, que intro más chea Toma corrientes. Muchos de los camarotes de los cruceros solamente por tienen qué? yo hablaba oh, uno sí. o dos enchufles de corriente. Miren, yo les voy a decir que yo tenía hasta un teleprompter, un teleprompter para yo poder hacer los videos porque yo no sabía qué iba a decir. Yo tenía, yo sabía que yo quería hacer YouTube, no que no sabía cómo, pero porque yo hablaba así, yo estoy para ¿cómo se llama? la de Primer Impacto, yo estoy para Primer Impacto para dar una noticia de esa de que se explotó algo. Y ya que yo llevo mi iPad, mi computadora mi secador de pelo, mis planchets. Y las tomas, las tomas en, en slow motion, las tomas en slow motion. Es como un comercial, ¿ves? Yo te estoy vendiendo la telera esta de cable. ¿Cómo es que se llama esto? Yo lo que estoy vendiendo es la torre de enchufle. Uno, dos, Muy tres y cuatro de más. Uno, dos, tres. Muy importante, no se les olvide. Por aquí tenemos mi secador de pelo. Muchos de los hoteles, al igual que los camarotes, yo siento. Que todavía el alma de Federica Peluche vivía ahí conmigo Mírenme la pijama que yo traía puesta Todavía seguimos haciendo videos con pijama porque yo creo que es parte de este canal Pero soy la mismísima Federica ¿Es Federica que se llama Ludovica? Ay, no. Los miren, yo llamaba cruceros. Tiene su secador de pelo, pero este no es tan rápido ¿Y por qué ella hablaba tanto? Así, estaba para, ¿cómo se llaman las personas que hacen esto? O sign language, yo estaba haciendo algo de sign language Ay no, qué mal Señora, yo llamaba a la peluquera, a la maquillista Aquello era, como que yo iba, no sé, yo iba a salir, no sé por dónde, por NBC Y yo que estoy de vacaciones, necesito algo que sea rápido y eficaz Por aquí se los presento Y el color era como amarillo en estos videos Mírame yo, ¿y yo de qué me río? En cabeza, cuerpo y secador Aquí tenemos mis ganchos de toalla. Estos nunca se quedan, ya que para los días que estamos en alta mar hay muchísima, muchísima brisa. Y la toalla tiende a volar como una bandera. Escúchame esas metáforas mías. Y la toalla tiende a volar como una bandera. Yo me acuerdo que yo hasta escribí la porquería que yo iba a decir. Y la toalla vuela como una bandera. Yo me acuerdo de todo en el espejo. ¿Pero quién me dijo a mí que esto me estaba quedando a mí bien? ¿Ah? Mi familia me quiere. No, mi familia no me quiere porque no me decía que esto me estaba quedando a mí fatal. ¿Pero por qué yo me hice esto a mí? A ver, hija. No quiero que eso pase. Para los días que vamos a estar en puerto... La pestaña se me estaba levantando, la del ojo derecho. Y me he encontrado esta cartera, ¡Ay, no! Que también es nevera, sí, amigos, es nevera. ¡Ay, sí, amigos, es nevera! amigos! ¡Es nevera! ¡Ay, Camila! ¡2007! ¡Qué mal! ¡Ay, señores! Mira, uno se ve ahora. Porque yo hablaba así, no entiendo. Y la pestaña se me estaba cayendo. Acá siempre cargo mis meriendas, mis boletas, mi ropa, todo lo que voy a necesitar en el puerto. Y es un todo en uno. Y miren qué chula es. No parece para nada una nevera. No, no. Mi voz es la que no. Esenciales. Miren, esa cosita todavía la tengo, señores, esa cosita todavía la tengo Creo que es de Amazon, súper buena la cosita esta de primeros auxilios Tienden a ser el doble y el triple del precio Y yo acá sigo encontrar aspirinas para el dolor de barriga, para el dolor de cabeza Todo lo que ustedes imaginen que pueden encontrar en una farmacia Es una mini farmacia ambulante Este que ven acá es un salvavidas Sí, es un salvavidas Ay, ¿Por qué yo voy a decir sí? Es un salvavidas, sí Es una nevera ¿Pero por qué yo estoy recalcando eso? Nadie me pudo parar a mí a decirme algo Nadie, nadie Voy mal, voy mal, re mal Para tu celular, para tu dinero Para tus documentos Todo lo que te imagines y... Ay no, este video me dan ganas de borrarlo Pones las cosas adentro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 Y ya que vamos a tener la botella de licor, tenemos con que abrirla. Ah, no, no, no. Yo estoy para escuela de preescolar. ¿Y ese acento? Señores, que yo tenía mucha pena. Era mi primer video. Es de 70, pero si pueden conseguir uno más alto. ¿tú? Camila, se ve que es de 70. ¿Para qué tienes que decirlo? Yo no entiendo. ¿Por qué yo repetía las cosas? Sí, estoy para escuela de preescolar. Estoy para escuela de preescolar. ceros tienden a ser extremadamente pequeños. No, y el filtro que me metieron, casi que no se me ve la cara. Soy Michael Jackson. Soy la mismísima Miss Michael Jackson. Todo. Mi spray de pelo, mi shampoo, mi jabón, mi dentrífico, todo lo que... Mi dentrífico. ¿Cuándo en la vida yo le he dicho la pasta de dientes de toda la vida? Dentrífico. Mila, y tiene una muñequita. Dentrífico, ¿de dónde yo saqué esa palabra? La veo y digo, ok, aquí están mis cosas de aseo. Es muy fácil de empacar y siempre va a tener todo, todo recogido. Esto me está doliendo es a Esto me duele a mí en el estómago ahora mismo. Estaciones de gel antibacterial por todo el crucero. Pero, ¿qué pasa cuando nos bajamos? Pues no, y hago preguntas y todo. ¿Qué pasa cuando nos bajamos? Y se las respondo también. No, Soy una, Soy una teleclase. ¡Soy una teleclase! ¡Soy una teleclase! ¡Ay, Dios mío! Pero ustedes ninguno me aprecia porque ninguno me ha dicho ¡Baja ese video, Camila, que está malísimo! Muy bien en la cartera. Nunca lo olviden, ¿eh? Ya que no queremos enfermarnos una vez que estamos de vacaciones. Gracias por mirar este video y si te gustó, no se te olvide, darme un like. Darme un like. Ay no, esto va mal, mal, mal, señores. Qué cosa más rara es verse en el pasado. Dios mío, qué rara yo estaba Creo que he mejorado Y ahora ustedes ya disfrutan de la Camila natural chillona Mi mamá de toda la vida siempre me ha dicho que yo tengo voz de pito Y que por eso voy a tener 50 años y todavía voy a hablar ¡Ay! Porque esta es mi voz natural Y cuando la gente me conoce, literal, me dice ¡Ay, pero tú hablas igual, eres igual! Yo no sé qué yo estaba pensando en este video Era mi primer video, así que... Perdónenme. Literal estaba dándoles una clase a todos de qué se tienen que llevar para el crucero. Aparte, ¿qué video más mierdero? ¿Qué es eso de...? Mi primer video esencial es del crucero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mis amores, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo he disfrutado hacerlo para ustedes me he reído muchísimo Cuéntenme ahí abajo en los comentarios, como les dije al principio ¿Qué otro video reacción les gustaría que yo hiciera? Puedo reaccionar a más videos míos, quizás a videos de youtubers A lo que ustedes quieran yo puedo reaccionar Esto me ha gustado, me está quemando el muslo, pero me ha gustado Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado, el mundo de Camila Por hoy se ha acabado